Una vez que hemos visto cómo descomponer un vector en su componente horizontal y su componente vertical, podemos sumar vectores, sumar fuerzas, de una forma más sencilla. Vamos a coger dos fuerzas cualesquiera, esta fuerza que vamos a llamar F2 y esta otra fuerza que vamos a llamar F1. F2 forma un ángulo beta con la horizontal y F1 forma un ángulo alfa con la horizontal, pues podemos descomponer, el, por ejemplo, la componente X de F2, sería este vector, pues F2X sería el módulo de F2 multiplicado por el coseno de beta. Y la componente Y de F2 sería este vector de aquí. Pues podemos escribir f2i sería el módulo de f2 multiplicado por el seno de beta. F2 lo hemos, llamado, lo, lo hemos llamado perdón módulo del vector f2. Así que es un valor positivo. Muy bien, pues si queremos calcular la resultante de f1 más f2, f igual al vector f 1 más el vector f2, por ejemplo si quisiéramos calcular eh, la componente x de ese vector lo podríamos calcular de la siguiente forma como f1x más f2x, es decir la componente x del vector f1 más la componente x del, ve del vector f2 y esto sería la componente x de nuestro vector resultante. Así que lo podemos escribir de la siguiente forma. fx es igual al módulo de f1 por el coseno de alfa más el módulo de f2 por el coseno de beta. Y con esto calculamos la componente x. La componente y se calcularía exactamente igual, pero en vez de usar el coseno utilizaríamos el seno. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues que los ángulos... Cuando medimos se mide a partir de este punto, este sería eh, un ángulo de 0 grados, y medimos en este sentido. Así que un ángulo, por ejemplo, que esté en el tercer cuadrante, si el vector está tiene esta forma y está en el tercer cuadrante, pues será un ángulo que será mayor de 180 grados y menor de 270. Esas son las consideraciones que tenemos que tener. Bien, pues a partir de aquí planteamos el siguiente problema. Queremos calcular el vector F como la suma de un vector F1 más otro vector F2, que podrían ser dos fuerzas. Vamos a definir F1 y F2 de la siguiente manera. F1, voy a decir que es un vector cuyo módulo vale 3 newton y forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Y F2 es un vector cuyo módulo, vamos a decir que vale por ejemplo 5 newton y que forma un ángulo beta con horizontal de 200 grados. Bueno, pues a partir de aquí queremos calcular cuánto vale F y lo vamos a hacer calculando la componente X de F y la componente Y de F. Pues adelante, este es el ejercicio.